Este, este EFI, si bien se enmarca en lo que es eh, la, la Facultad de Educación Física, estuvo bueno porque intentamos salir de todo lo que es eh, Educación Física y nos enfocamos en realidad en lo que fue una preocupación por el cuerpo en general, enmarcado en lo que es la educación en general. Eso estuvo bueno porque fue como abrir un poco la cabeza y salir de lo cotidiano y de lo que estudiamos, lo que se ocupa esta facultad. Este, eso fue también al principio, como siempre nos encontramos, como pensando lo, los problemas de la educación física y cómo podemos resolver eso. Y si no, para mi entender, lo que se intentó también este EFI es como problematizar y pensar qué lugar ocupa en la educación el cuerpo. Y estuvo bueno, yo fui del grupo de los estudiantes que se integró en el, la segunda parte de este proyecto, en donde los compañeros habían hecho entrevistas y habían como ido a territorio. Tuvo una preocupación más bien teórica de, de, y antes de acercarse al territorio, como que tuvo mucha preocupación por, por conocerlo antes de, de irlo. De ir. En realidad, el, el, nuestro proyecto en realidad este, buscaba eh, trabajar eh, con la comunidad educativa, apuntar el trabajo con los docentes. Este, a partir de, del conocimiento del territorio y por tal motivo, este, cuando empezamos con el proyecto, nos distribuimos para poder participar de la red educativa, de la mesa de convivencia, eh, de la mesa de Socat, este, y bueno, y a partir de ahí que fue este, el, el conocimiento, digamos, que tuvimos de lo que es el barrio y de los problemas que, que, que ocurren. Este, bueno, empezamos a trabajar este, buscando la posibilidad de eh, brindar algún aporte, sobre todo a los docentes, no tanto a, a, a trabajar con los chiquilines. Este, yo me hice algunos puntos, o sea, hicimos algunos puntos de, de las cosas que se fueron presentando, digamos, durante el año de trabajo, este, nosotros nos encontramos que al ir a las eh, diferentes mesas eh, del barrio, eh, sobre todo a mí me tocó participar en la del SOCAT, vimos que había una visión muy positiva de los vecinos hacia lo que es el ISEF. Este, me acuerdo que estaba Raquel en una de las primeras este, y bueno, nos recibió muy bien porque éramos del ISEF y porque estábamos haciendo un gran trabajo todos, este, toda la gente que estaba trabajando en extensión y en práctica docente también, este, bueno, eso nos permitió también eh, intercambiar diferentes miradas de lo que era el, el barrio y las cosas que se podían hacer, eh, así como, este, bueno, también hay que destacar que um, los este, estudiantes que participamos tuvimos este, un apoyo constante por parte de los docentes, eh, sobre todo al principio porque... Este, Muchas veces llegábamos a, a, a las diferentes mesas y, bueno, como que estábamos ahí, ¿qué estamos haciendo acá? Y, y eso de a poco fue cambiando rápidamente por la mirada positiva que tenían los vecinos y además porque eh, nos fuimos encontrando con que habían más estudiantes que estaban participando de esos espacios. Este, y, bueno, y un, un por ahí eh, un obstáculo que se nos presentó fue como que en el primer momento, eh, el EFI, no teníamos muy claro qué era lo que estábamos haciendo, más allá de que sabíamos que estábamos este, tratando de investigar y de conocer un poco más el barrio. Este, y bueno, y eso a veces nos traía un poco de dificultades, porque cuando nosotros presentábamos cuál era nuestra idea o nuestra propuesta de problematizar alrededor del cuerpo de la educación y de llevarle esa, esas... Este, esa, llevar esa problematización al trabajo de docentes, bueno, era como que era muy difícil de, de que pudieran entender a qué apuntábamos nosotros. Eh, por suerte hoy ya podemos decir a qué apuntó un poco el EFI, qué fue lo que hicimos. Este, eh, a fines de noviembre hicimos un taller para los docentes del Centro Juvenil La Amistad. Eh, que estuvo muy interesante porque a los docentes se les presentaron dos videos y después se les pidió problematizar eh, sobre eh, lo que veí, habían visto y sobre eh, algunas citas que nosotros les dimos acerca de lo que es el trabajo eh, educativo con el cuerpo. Eh, fue muy positivo, lo, lo recibieron muy bien todos los docentes este, quedamos todos muy conformes y bueno y ahora vamos a re, ese taller se va a, a presentar en la escuela 318 37 37 este el 16 de diciembre y ya 14. Eh, bueno 14 <risa> 14 16. bueno y este y ya para febrero también están se es, están eh, viendo la posibilidad de presentar algunos talleres más con docentes de otras este, instituciones educativas formales y no formales este, ¿qué más podemos hablar? bueno, en cuanto a la, algo que nos surgió por las tensiones que se, que se dan entre instituciones formales y no formales como pudimos llevar a cabo, yo fui como observadora por lo que, porque soy parte del segundo grupo que se integró entonces Fui como observadora a ver el taller y a lo que era una institución formal. También los profes, eh, los actores que conformaban el equipo de educadores eh, tenían como un nivel conceptual acerca del tema que como que ayudó mucho a llevar a cabo el taller, que se diera con reflexiones importantes y, y aportes de su parte que nos, nos nutrieron a nosotros también. Eh, algo importante de este EFI, que lo hablé cuando dije lo del avestruz, pero no sé si se entendió, pero que siempre la impronta fue como ir eh, de igual a igual y de par a par, no como que ir a, a decir ninguna verdad, sino más bien como a pensar, porque a nosotros también nos preocupa y es algo como que creemos que desde a poco y es algo que, que se le tiene que dar, que incluir, en, en, en el aula, en los espacios educativos, al cuerpo, y eso de ir de, como a tratar de pensar entre todos y no llevar como una receta y decir, bueno, ¿qué está pasando? Porque, si bien también esta línea de, de investigación que, que concibe al cuerpo como no, no algo, no tiene como una idea conceptual específica, eh, sino que se sigue pensando tiene como que una impronta bastante joven, ¿no? Entonces, como que pensamos en eso, que, que con estos talleres es una una forma de iniciar toda esta preocupación fuera de lo que es el ámbito de la educación física, sino en todo el nivel educativo. Sí, con, con respecto a eso este, que dice Tamara, eh... Uno de, lo, de las Por ejemplo, una de las cuestiones que se presentó en el taller que hicimos fue que eh, no se habló en ningún momento de educación física. O sea, todo el tiempo fue hablar de educación, del cuerpo, este, cosa que nosotros esperábamos siempre que, que en algún momento saliera ese tema o esa discusión. Eh, y, y con respecto justamente a eso, eh, una de las preocupaciones que teníamos los estudiantes era que nos íbamos a tener que enfrentar con... Este, eh, ...personas que tenían una formación académica, universitaria o, o, o maestros... Este, ...y la verdad que creo que el, el, el EFI, una de las características más grandes que tuvo... ...fue el, el de hacer muchos aportes teóricos que, bueno, que nos permitieron eh, poder debatir... Sobre, ...sobre los temas vinculados al cuerpo, a la educación... Este, y bueno, y con respecto al, al, al trabajo en sí que, que, que se hizo eh, una de las cosas también muy positivas fue el haber participado de las mesas porque nos encontramos con que el día que teníamos que hacer el taller o los días que teníamos que hacer las entrevistas este, conocíamos a los referentes de cada institución este, algunos este, docentes Justamente por ese intercambio que había en las mesas de, de, de poder discutir y debatir este, acerca de, de, de las cosas que pasan en, en, en Malvir Norte. Y, otra de, y lo último que yo quisiera destacar, que me parece que es muy importante, es este, eh, la libertad que tuvimos los alumnos para poder este, decidir qué era lo que íbamos a hacer. Este, ya que todo el tiempo fue en, en discusión con los docentes de, del EFI y no fue algo impuesto. Este, y bueno, y eso nos pareció como muy, muy interesante. Sí, destacar el, el apoyo constante de los docentes eh, que siempre, y, que, y la colaboración de cada uno de los integrantes del proyecto. La verdad me gustó mucho participar de este EFI. No, quería hacer un comentario primero sobre el trabajo en territorio. Quería comentar que, que nuestro proyecto se enfrentó a una dificultad este año en, en relación a cómo estaba pensado, proyectado el trabajo, porque una de las patas en territorio eh, iba a ser a través de un docente que... que del cual se cayó el cargo, y eso fue una dificultad para el proyecto, y ahí se tomaron una serie, el proyecto estuvo que acomodar para poder seguir trabajando y que no se hubiera comprometido el, el, el funcionamiento. Y en esa redistribución de tareas, o en ese acomodamiento, eh, los docentes mismos tuvimos que, que tomar algunas determinaciones, pero eh, me interesaría destacar que, que la participación de los estudiantes en el territorio fue un puntal... Este, imprescindible para que, el, para que el proyecto funcione, que era algo que no estaba previsto de una forma tan contundente quizás en un principio y que fue algo que es una riqueza me parece de, lo que, de cómo se conformó el equipo que pudo asimilar esa dificultad y pudo este, salir adelante eh, más allá de, de ese primer inconveniente y en eso me parece que, que los estudiantes, particularmente algunos, fueron, este, hicieron una labor muy destacada que, que me parece importante reconocer en un espacio como este. Y um, una pequeña cosita me gustaría decir acerca de la proyección de, del, de este proyecto y es que eh, la primera es que el año que viene pensamos continuar trabajando con, con los talleres y quizás alguna cosa más y, y la segunda es que si uno mira los objetivos del proyecto, lo que nos proponemos es trabajar con la comunidad educativa de Malvin Norte y en este momento del proyecto estamos enfocados, estamos mirando principalmente a los equipos docentes, pero eso no quita que una vez que el, que el proyecto haya ganado el recorrido, eh, dentro de lo que es la comunidad educativa podamos apuntar eh, a, otros, a otros actores, como por ejemplo este, otros actores institucionales o, o participantes de, de lo que es la educación en sí. Este, quería hacer ese mínimo comentario sobre la proyección porque me parece interesante. Bien. Bien. Un comentario aporte de los compañeros. Muchas cosas interesantes hay ahí, ahí, pero estamos en justo de tiempo, yo me cuento con algunas cosas que van a decir que no, okay, después al final de todas las presentaciones, capaz que pasamos a limpio algunas cosas. Muchas gracias.